carga aparcamiento se ha convertido en un problema que nos afecta a diario. ¿Y si pudieses encontrar el aparcamiento libre más cercano? Con nuestra app es posible. Nuestro Parking Box es un dispositivo encargado del control de plazas de aparcamiento en cualquier lugar. Diseñado para ser colocado en cualquier zona de aparcamientos. Se encarga de comunicarse con la aplicación y hacerte saber que la plaza de aparcamiento está libre.